Estás entrando a Larkemon. Larkemon. Larkemon. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larkemon. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente que se está conectando a esta transmisión cuando son las 9.24 de la noche. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que me siguen en diferentes redes sociales. Ya es lunes y les pues tengo una entrevista interesantísima. Me parece que esta será una de las eh, entrevistas, de las mejores entrevistas que he tenido aquí en el podcast Oxlack. Porque vamos a hablar un tema que muy pocos pudieran, eh, de los cuales muy pocos se pudieran expresar, pudieran aportar conocimiento. Y para mí es un honor esta noche tener como invitado a Tlatuani Cuauhtémoc. Tlatuani Cuauhtémoc, él se llama Enrique Ortiz, pero en redes sociales lo conocen como Tlatuani Cuauhtémoc, divulgador de historia, y precisamente de estas culturas prehispánicas. Autor de algunos libros. Él va a estar con nosotros. Aniel Max nos manda el primer superchat esta noche. Aquí está mi aporte. Mi hermanazo, mi padrino, Aniel Max desde Veracruz. Mil gracias por los superchats, mi hermano. Voy a traer a Alexa y comenzamos esta transmisión. Vamos a entrar también a TikTok. Para que nos acompañen esta noche también. Vamos a... Live, listo estamos también en vivo para TikTok, para YouTube, para Facebook, para eh, voy a poner Instagram también. Vamos a ver, ven, llamamos aquí a Alexa, Alexa, ambiente de tormenta. Muy bien, Alexa, muy bien. Vamos a ver también si podemos eh, ingresar a Instagram. Antes de que iniciemos este programazo, que va a estar buenísimo esta noche, hablaremos sobre lo paranormal en la época prehispánica. Eh, mucho de esto tiene que ver el libro que tengo en las manos y que eh, Enrique Ortiz ha escrito. Voy a poner en la parte donde... Donde están los mitos fantasmagóricos? Mientras entra ya nuestro invitado, que se está ya uniendo a la transmisión. Vamos a tener una, una noche corta. Me parece que nuestro invitado solo requiere de una hora. Bueno, solamente tiene una hora para platicarnos, así que vámonos. Rápido ya con él. Buenas noches a Lisette Martínez, a Flor y Mirel, a Andrea Chulada, a Francis Tres. Gracias, Andrea. Gracias, Francis. A Lu, que nos ve desde Argentina. Gracias, un abrazo grande. Qué bueno verte en vivo. Pues este en vivo va a estar increíble. Va a ser de lo mejor que hemos tenido aquí en el podcast Oxlac. Y bueno, vamos a darle eh, la bienvenida a nuestro invitado, Tlatuani y Kutemuk. Buenas noches, mi hermano. Bienvenido. Hola, hola, Oxlack, Os ¿Cómo te va? Pues bien, mira estoy muy contento de que estés aquí, la verdad te sigo en Twitter y todos tus posts me encantan, eres un divulgador de la historia y principalmente de épocas prehispánicas, cierto? Sí, efectivamente, es, me dedico a compartir la historia de México principalmente y bueno también por ahí hablamos de cuestiones de la Ciudad de México, del siglo XIX y hasta de la actualidad, por ahí tengo un par de libros escritos, ¿no? también, entonces pues un gusto estar acá contigo y con todos tus seguidores. Para que te conozcamos un poquito, eh, te haces llamar Tlatuán y que eh, es, ¿es común que ya te llamen así como en redes sociales o por tu, o tu nombre Enrique? Pues cualquiera de las dos, digo eh, yo prefiero Enrique, pero bueno, cualquiera de las dos funciona. Muy bien. Perfectísimo, antes de iniciar vamos a conocerte un poquito mejor y quería preguntarte sobre cómo es que te nace el gusto por estos temas eh, antiguos, por la historia, y precisamente la historia de México. Pues fíjate que a través de la lectura, fue a través de que yo desde muy joven empecé a leer libros sobre novelas históricas principalmente, no Estamos hablando de Corazón de Piedra Verde, de Salvador de Madariaga, un gran libro. Por ahí también en algún momento me topé con Azteca, de Gary Jennings. Y todo eso, pues lo, lo que hizo fue eh, que me dieran más ganas de conocer lo que era el pasado prehispánico. Después de ahí, eh, estudié un poco de historia universal, eh, Constantinopla, el Imperio Napoleónico, eh, las Cruzadas... Y ya finalmente decidí que lo mejor era enfocarme a la historia del lugar donde yo había nacido, que, pues bueno, en mi país, que es la Ciudad de México y, bueno, México, ¿no? Entonces, así es como yo comienzo, pues, este este afán de compartir la cultura, este afán de compartir, pues, eh, la historia de nuestro país, ¿no?, a través de redes sociales. Bueno, excelente, para mí es un tema buenísimo el de la historia, eh, es algo que me apasiona también. Pero en esta ocasión te vamos a preguntar, vamos a platicar contigo sobre un tema que va de la mano con, con aquella mitología prehispánica de, de varias culturas y que tiene que ver con los fenómenos paranormales también. ¿Sabes cosas sobre fenómenos paranormales? y ¿Sí lo has escuchado? ¿Sí lo has leído? Eh, desde un punto de vista histórico, no eh, sabemos que en la antigua Tenochtitlan había diferentes manifestaciones, ¿no? De, pues, de eh, entidades vinculadas con los dioses, ¿no? Más que de un tema eh, paranormal, ellos lo veían como estas apariciones, estos eh, seres fantásticos, lo asociaban directamente con su religión y con las deidades, ¿no? Eh, por ejemplo, acá eh, voy a mostrar mi libro para todos aquellos que nos están viendo. Acá está exactamente, Oslac. El mundo prehispánico para gente con prisa, ¿no? Aquí en este libro de Editorial Planeta, pues podrán encontrar eh, al, al menos un par de capítulos sobre estas cuestiones paranormales, como actualmente lo definiríamos. Eh, y bueno, sí había seres, eh, seres de, digamos, entidades eh, paranormales eh, en lo que era Tenochtitlan. Estas crónicas nos vienen nada más y nada menos que de Fray Bernardino de Saugún, un fraile que se estableció en el siglo XVI aquí en el centro de México, y que escribió una magna obra, que desde mi punto de vista se debería de leer todos los mexicanos, en la secundaria, en la primaria, y que es eh, la historia general de las cosas de la Nueva España. ¿no? En este lugar, este eh, fraile, fue registrando desde la comida, desde los famosos tamales, no tamales de ajolote, tamales, eh, eh, tamales de acociles, tamales de diferentes, incluso de frutas con miel, miel de agave, y también va pasando por el mercado, la vida cotidiana, los templos, la religión, los rituales, y también estos seres eh, fantásticos o estos seres eh, inexplicables, no. Eh, uno de ellos, me gustaría empezar con uno de ellos, eh, su nombre era Cuitlapanton, Cuitlapanton y pues no da mucho miedo, la verdad, bueno, depende de la circunstancia. Este, este ser, ¿en qué consistía? Pues bueno, era una enanita, una enanita de pelo largo, de pelo largo, con piernas eh, gorditas, con un trasero prominente, y sabemos que por las noches a, la, a los hombres, mujeres, que salían a hacer sus necesidades pues eh, los espantaba los espantaba en medio de la noche y eh, de acuerdo a lo que sabemos este este espectro o este ser pues tenía la posibilidad de eh, de transportarse muy rápidamente de un lugar al otro Cuitlapanton ¿No? eh, es el nombre y está registrado por Fray Bernardino de Sahagún eh, posiblemente ahorita platicándoles ¿no? sobre este, este espectro o esta manifestación sobre natural pues podrían decir que no les daría mucho miedo, pero ya sería diferente si estás en el baño, estás en un predio, no en medio de la noche, en una milpa, y pues de repente empiezas a ver que alguien está por ahí y que se te aparece eh, esta enanita, ¿no? de pelo muy largo, negro, y es toda la característica que sabemos de ella, la representan desnuda no esto esto sería como estás eh, haciendo del baño y en medio de que estás haciendo el baño se te aparece esta enanita. será porque los olores o algo la traían o hay alguna descripción o el por qué se aparecía a las personas que precisamente salían a hacer del baño sus necesidades en la noche eh, pues pues no no hay alguna razón no al parecer ella estaría eh, viendo Aquí en eh, eh, pues un momento, ¿no? Donde se encuentra sola una persona en medio de la noche y pudiera ser... Ah, por ahí se... se, se un segundo. ¿Me escuchas? Sí, sí, todo bien. Eh, y bueno, seguramente era el momento en el que las personas se encontraban solas, pero también por ahí hay otros eh, espectros, pues que son muy interesantes. Eh, otro se llamaba eh, Yoguali del Pochtli. Que náhuatl significa hacha nocturna. Hacha nocturna, el, como lo también lo comenta Fray Bernardino de Sahagún, era un ser grande, una persona, muy alta, corpulenta, como un guerrero de grandes, eh, pues de, de gran altura, pero estaba decapitado. Estaba decapitado y en su pecho llevaba una gran oquedad. Y las costillas, la, la, las costillas se mecían y hacían un chirrido semejante al de una puerta, semejante al de madera, ¿no? Podemos imaginarlo de esa forma. Esta, este espectro o manifestación sobrenatural no lo encontraban directamente en la isla de Tenochtitlan, sino en el Valle de México, en la cuenca. Y se aparecía solamente de noche, no solamente de noche. Era un guerrero muerto, al parecer, y estaba vinculado directamente con una deidad, eh, posiblemente una de las deidades más importantes entre los antiguos nahuas, que era Tezcatlipoca. ¿no? Tezcatl, que significa eh, espejo, y eh, bueno, era el espejo humeante de obsidiana. Era el señor del cerca y del junto, era un señor omnipresente, que eh, también le decían el burlón o moquequeloa. Eh, ¿por qué le decían de esta forma? Porque él se burlaba de los destinos de la humanidad, de los hombres y de las mujeres. Él se burlaba, ¿por qué? Porque algún día tú podías estar arriba, ¿no? En la pirámide social, te podías ir muy bien con tus negocios, y al otro día, pues, pues estabas arruinado económicamente, enfermo o eh, tenías una desgracia en tu familia. Este, este Tezcatlipoca era el patrono Qué, qué interesante esto, ¿no? Al mismo tiempo del Huey Tlatuani, que era el gran orador de Tenochtitlan, el gobernante, así como Moctezuma, y también al mismo tiempo era el patrono de eh, los esclavos, de los Tlacotin. Entonces, en cualquier cultura, pues esto es muy, muy extraño, ¿no? No hace sentido que la misma deidad sea el patrono del gobernante, y al, de, del más poderoso, y también sea el patrono de las clases más marginadas y explotadas. Pero bueno, eso sucedía aquí en Tenochtitlan. Y este, eh, esta deidad, pues, eh, esta, era también el patrono de los brujos, hechiceros, de los jaguares, eh, de la homosexualidad, ¿no? Podríamos ahora definirlo como de la diversidad sexual, y también de la noche, y eh, principalmente de eso, ¿no? Eh, de los adivinos, agoreros. Sí, digamos que te descaltipo, Tezcaltipoca eh, hacía la representación o ¿no? lo que ahora consideramos casi como el diablo. No, porque el diablo es una representación, bueno, el, el, eh, eh, la religión católica cristiana es maniqueísta, ¿no? Todo es maniqueísta. está vinculado a lo bueno y a lo malo, Ajá, entonces okay. así como hay un, a, a, hay un dios, ¿no? Eh, del otro lado está el diablo o satán. ¿no? entonces Pero en el mundo prehispánico la religión era muchísima más compleja porque no era monoteísta, sino que era politeísta. Había una gran cantidad de deidades. Por ejemplo, y ahorita regresamos a Hacha Nocturna, en, en la religión católica, ¿no? en todo, de origen, en todas estas religiones eh, eh, cristian, eh, del cristianismo, el catolicismo, el protestantismo incluso, pues tú vas cuando tú mueres, al lugar al que tú vas depende depende la forma en que tú actuaste en vida, si tú fuiste una persona, un asesino un ladrón, pues te tocaría ir al purgatorio y si actuaste realmente mal, te tocaría ir al infierno si tú sí. obraste bien, no, llevaste una vida de, de santidad eh, eh, eh, fuiste muy devoto, eh, te vas al cielo, no, al paraíso eh, en el mundo prehispánico no era así. En el mundo prehispánico dependía de tu muerte. Cómo morías era el lugar al que ibas. Por ejemplo, si lo, los guerreros, ¿no? Eh, los guerreros que morían en campo de batalla o que morían en el altar de sacrificios, iban al paraíso solar. Al paraíso de Tonatiuh, subían a los cielos y ahí pasaban cuatro años hasta que regresaban a la tierra en forma de colibrí para alimentarse de, eh, de, de lo mejor que se podía, no, la mejor forma de vida que se podía tener era alimentándose del néctar y del perfume de las flores. Dicen que en tiempos prehispánicos pues, había mucho machismo, sin embargo, las mujeres que morían dando a luz también alcanzaban el mismo rango que un guerrero que eh, eh, eh, moría en batalla. Los guerreros acompañaban al sol desde el amanecer hasta el mediodía y las mujeres que morían dando a luz del mediodía al anochecer y pasaba lo mismo si tú morías alcanzado por un rayo ahogado o con alguna enfermedad eh, asociada a los dioses de la lluvia como la lepra eh, eh, el propio, la propia sífilis entre muchos eh, hidropecia tú ibas al paraíso de Tlaloc el paraíso añorado por los agricultores, que era el Tlalocan, ¿no? y era un espacio eh, siempre verde, lleno de neblina, muy húmedo, frío, donde los cultivos pues se daban a manos llenas. Si tú morías, por ejemplo, eh, un niño, un niño de que no ha cumplido ni un año, un niño que todavía es amamantado, él iba al eh, Chichihuacuauco, chichihuacuauco, eh, eh, eh, chichihuali es la palabra del náhuatl destinada para eh, los senos femeninos. Entonces, estos niños iban al chichihuacuauco, que es donde se ubicaba un árbol nodriza lleno de senos lactantes. Y ahí pasaban cierto periodo ¿no? tomando, tomando esta leche y de cierta forma, eh, por su muerte temprana, tenían la oportunidad de regresar a nuestro plano terrenal y tener una segunda oportunidad finalmente aquellas personas pues que morían ya de edad o de alguna otra enfermedad o de un accidente ellos iban al bitlán o sea el inframundo tenían que ir cruzando no eh, los nueve eh, niveles del inframundo hasta depurándose no dejando eh, atrás eh, su estatus su sus vestimentas las características que los hacían, eh, eh, que los distinguían entre sus pares, hasta que finalmente, pues digamos que su energía ya llegaba al Mictlán completamente limpia para con el paso de los años o de los siglos poder regresar eh, a la Tierra y poder darle vida a una nueva persona cuando está en el vientre femenino. Entonces, estos son los eh, inframundos o los lugares, los más allá, los metaespacios en los que creían los antiguos nahuas. Muy bien, es Muy bien, eh, por, por, por, esta hacha, por, ¿cómo era? ¿acha? El espíritu hacha nocturna. nocturna. Tenía una gran oquedad, es decir, que tenía un agujero en el pecho y se le veían las costillas, que estas costillas hacían un chirrido cuando se andaba por ahí. ¿Hay alguna descripción o algo que indique el cuándo se aparecía, si alguna época del año, en algún momento del día o a ciertas personas? Sí, eh, se aparecía en la noche, ¿no? En la noche, eh, entre más noche fuera, era más posibilidad de que eh, te lo encontraras. Y, eh, bueno, todavía no, no, no, no termino de platicar en qué consistía esta esta vocación de una deidad, o sea, imaginemos eso, ¿no? Los antiguos mexicas pensaban que esta representación era la vocación de una deidad, no era un espectro tal cual. ¿Y okay. eh, ¿qu a quiénes se, les en quiénes se encontraban con este, con este ser? Pues personas que llegaban, ¿no?, en la noche a Tenochtitlan o que regresaban a sus casas. Hablo de poblaciones como Tlacopan, Tacuba, eh, eh, el propio Coyoacán, Coyoacán, Ixtapalapan, Tezcuco, Texcoco, Teotihuacán, toda esta parte, ¿no? ¿Y eh, quiénes regresaban en la noche a estas horas? Pues principalmente se les aparecía a los sacerdotes que a esas altas horas de la noche salían a buscar, por ejemplo, leña, salían también a dejar ofrendas para las deidades de las montañas, también se les podía parecer a los posteca que eran los comerciantes, ¿no? Grandes caravanas de comerciantes que llegaban de noche, sabemos que entraban a Tenochtitla de noche, para no hacer alarde de las riquezas que traían. Entonces, estos, estas caravanas posiblemente también eh, eh, pudieron haber, eh, haberse enfrentado a este ser del más allá. Eh, ¿Quién más? Pues, por ejemplo... Eh, pues alguien trasnochado ¿no? que salió de parranda o que sí. fue a trabajar la milpa y se le hizo tarde. Y también a los jóvenes guerreros, porque sabemos que los jóvenes guerreros eh, buscaban siempre demostrar su hombría, su valor. Y ellos eh, buscaban intencionalmente a, a Yoguali y Tepochtli. Iban a buscarlo, ¿no? ¿Y para qué lo buscaban? Para derrotarlo. ¿No? él era un guerrero que iba armado con una masa, un macuahuitl, iba eh, llevaba su escudo, un chimali, como un guerrero, reitero, muerto. Eh, también Tezcatlipoca se le conocía como yaotl, ¿no? eh, o telpochtin, el joven, el telpochtli, perdón, el joven o el guerrero, y lo iban a enfrentar con la intención de derrotarlo. ¿Para qué lo querían derrotar? Si lo derrotaban, esta, esta deidad o este espectro les iba a conceder, eh, les iba a regalar una espina de maguey, ¿no? les iba a dar una espina. Esa espina lo que significaba es que iban a poder tener fortuna en su vida y que iban a ser grandes guerreros y que iban a realizar capturas en el campo de batalla. Recordemos que a través de las capturas militares, las capturas de enemigos en, en guerra, eh, los mexicas, iban creciendo en el estrato militar, iban teniendo diferentes privilegios. Entonces, si lo derrotaban, le, este, este ser les iba a dar una espina. Lo que iba a representar o lo que representaba, que iban a capturar a una persona, a un enemigo, en batalla. Pero, de acuerdo al consejo que, que da el propio eh, Bernardino de Saugún, comenta que no debías de aceptar solamente una, una espina sino que debías de pedir al menos tres, tres espinas, lo que implicaba, pues, que tu fortuna iba a ser mayor y que ibas a tener a tres prisioneros de guerra, ¿no? Y, eh, pero bueno, también había oh, eh, casos en los que los guerreros no eran afortunados y no lo podían derrotar y se retiraban, o, pues, podían eh, eh, eh, ser asesinados, ¿no?, por esta deidad, bueno, esta vocación de Tezcatlipoca. Este, es importante. Sí, dime, sí. Iba a preguntar es si esto lo escribió San Bernardino de Sagún entonces. De sí, Fray Bernardino lo comenta así, en la historia general de las cosas de la Nueva España. También existe, existía pues otra, otra posibilidad, existía otra posibilidad que era que eh, le quitaban el corazón Imaginemos esto, le quitaban el corazón a Yogual y Tepochtli, y al quitarle el corazón, ellos lo tenían que envolver en un lienzo de algodón. Al otro día, ¿no? Al otro día, es, abrían este paquete y tenían de dos. O encontraban, y lo voy a leer directamente de mi libro, ¿no? Al otro día el vencedor debía desenvolverlo para saber qué destino le deparaba a Tezcatlipoca. Si el músculo se había transformado en un puñado de plumas preciosas o espinas de maguey, tendría un futuro lleno de éxitos, batallas, victorias y salud. Si por lo contrario encontraba carbones negros, algún andrajo o un pedazo de manta roto o sucio, vendrían desgracias, miseria e infortunio. Con hacha nocturna solamente había dos caminos, victoria o presagios funestos o de muerte. Aquellos que no lograban derrotarlo re regresaban abatidos a sus hogares, donde al poco tiempo enfermaban y después morían. Al menos esa era la creencia de los antiguos nahuas. ¿no? Aquí pueden eh, encontrar más sobre este personaje, Yohual, Yohuali Tepochtli, y sobre también quien hablamos, que es el eh, Cuitlapanton, ¿no?, esta enanita de pelo largo. Había eh, esto que sigue hasta nuestros días, este ser, que, bueno, se divide dependiendo femenino o masculino, que lo podemos llamar el Nahual o la Tlahuelpuchi, en este caso como las brujas, ¿no? Eh, estas sí. historias del hombre que se transforma en animal y la mujer también que se transforma en, en un pájaro y va a chupar la sangre de los niños... ¿Viene precisamente de historias prehispánicas? Sí, eh, bueno, la yowalte eh, No, perdón, eh, eh, primero empecemos con el Nahual, ¿no? Sí, Los Nahuales, Nahuales sí. eran eh, eran hechiceros, eran hechiceros en, eh, eh, de acuerdo a lo que sabemos, en tiempos prehispánicos. estas estos Estas personas eran personas, ¿no? Finalmente, que tenían estos poderes o estas estas características que podían, podían transformarse en diferentes animales, por ejemplo, en un guajolote, en un jaguar, en un lobo, en un coyote, eh, en este tipo de animales, y estaban asociados a los elementos, bueno, solamente estaban vinculados con el fuego, ¿no?, eh, estos, eh, había diferentes, diferentes tipos de hechiceros, ¿no? Muchos hechiceros, algunos eran buenos, algunos eran malos. Por ejemplo, eh, también en mi libro, ¿no? Eh, vienen diferentes tipos de, de, de hechiceros. Unos eran muy buenos, ayudaban eh, en las peticiones de lluvia, ayudaban, a, a, ayudaban también, por ejemplo, a las personas enfermas a las personas que habían tenido un presagio funesto, no, por ejemplo, que habían escuchado eh, el canto de un tecolote por la noche, eso era terrible, eso era un presagio muy posiblemente de muerte. Eh, también, eh, por ejemplo, eh, encontrar en tu patio un hormiguero, no, de hormigas rojas, era también muy malo. Así como encontrarte con un eh, zorrillo, un zorrillo también era un emisario, pues del inframundo. Entonces, eh, por ejemplo, en la actualidad está registrado, bueno, comentado, que existen estas bolas de fuego, ¿no? Lo que conocemos como las brujas. Eh, eh, eh, sean, eh, por ejemplo, yo que viajo mucho, he encontrado estas, estas manifestaciones, o personas que lo comentan, en Malinalco, en Texcoco, eh, eh, cerca de Teotihuacán, por Huexotla, incluso por el Valle de Toluca. Y eh, lo curioso de estas eh, bolas de fuego, por ejemplo, es que en tiempos prehispánicos existía uno de estos hechiceros que se llamaba, bueno, la, una categoría que eran los Momets ¿Qué es lo que esto implica? Estos hechiceros tenían la, la, eran nahuales, o tenían esta, estos poderes, o, o, o sí, esta de sabiduría, podían quitarse las piernas y ponerse eh, piernas eh, de guajolote o de águila, ¿no? Y volaban en las noches con sus alas de petate. Y también recordemos que la hechicería estaba vinculada con Tezcatlipoca, cuyo animal, aparte eh, totémica, representación totémica, aparte del jaguar, que era su representación por excelencia, también era el guajolote, ¿no?, y generalmente estas eh, brujas, estas bolas de fuego que están saltando en las montañas, eh, están vinculadas hasta la actualidad, las personas eh, en las poblaciones comentan que, están que, que cuando caen en las casas o aterrizan en alguna propiedad, generalmente dejan plumas de guajolote de desperdigadas por el patio por el techo. Y que también están eh, tratando de acechar a los niños, ¿no? que se roban a los niños. Eh, hay creencias ya más modernas en las cuales eh, se tiene que dejar en la habitación del niño un sombrero del abuelo eh, como protección, o que también en, en la entrada de la habitación se dejan unas tijeras abiertas y que eso eh, las rechaza. Y finalmente también que, que, que si se deja un espejo en la cabecera donde duerme el niño, también eso impide que le hagan algún daño. ¿Por qué? Porque ven su propio reflejo y según, ¿no?, este fenómeno social antropológico, eh, son tan horribles que se espantan de su propio reflejo, ¿no? Por ejemplo, también, eh, eh, y bueno, analizando esto de acuerdo a los escritos del pasado, de los propios religiosos del siglo XVI, pues eh, eh, hay muchas eh, coincidencias. Primero el guajolote, ¿no?, un animal totémico de Tezcatlipoca, señor de la hechicería. Segundo, los nahuales están vinculados solamente con un elemento, que es el fuego. Por otro lado, la propia representación de Coatlicue, esta magnífica escultura que está en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, no, que es la madre de Huitzilopochtli. Recordemos que ella tiene la cabeza cercenada y los brazos, y en, lugar, en estos lugares tiene a cabezas de serpientes, ¿no? que representan sangre humana. Lo interesante de esta Coatlicue, ¿no? Lo interesante de Coatlicue es que ella no lleva eh, piernas humanas de una mujer, lleva las piernas de un águila. Y sabemos eh... que ella, al mismo tiempo, es la gran hechicera. Es una deidad de la fertilidad, es una deidad guerrera, ¿no? También, porque lleva su collar con corazones humanos y manos humanas, que son sus trofeos de guerra, y también es una gran hechicera, que lleva eh, patas de una ave de presa, un águila en este caso, ¿no? Entonces es muy interesante pues ver como desde una, desde un punto de vista antropológico, sociológico, cómo eh, siguen estas creencias con el paso del tiempo, ¿no? Hasta nuestros tiempo. días, así como la propia, ¿no? Como la propia Llorona, ¿no? Antes de que empecemos con, con la llorona, me gustaría hablar precisamente porque la llorona es parte de los presagios funestos. Me gustaría hablar primero de estos primeros presagios, explicar qué son los presagios funestos, cómo, cómo sucedieron. Y bueno, uno de esos presagios funestos me, me maravilló cuando yo lo, lo leí y era sobre que eh, personas desfiguradas, personas de dos cabezas o personas que se les caía la piel, eh, se, se presentaban ante eh, Tlatuani, que era Moctezuma. Entonces, me pareció bastante raro, bastante extraño, que también lo tomaron como presagio funesto, ¿cierto? Sí, eh, sí efectivamente, personas con algunos problemas físicos, lo podríamos definir en la actualidad, pero hay que considerar que muchos de estos presagios funestos, los cuales se dieron alrededor de 1510, 1511, estamos hablando casi... Eh, nueve años antes de la llegada de Hernán Cortés, muchos de estos presagios funestos en realidad fueron inventados por los propios religiosos del siglo XVI que escribieron estas crónicas, ¿no? Era como una forma de una premonición, de un castigo en contra de la soberbia, el poder, el orgullo, incluso el paganismo, si queremos verlo, del propio Moctezuma, su incredulidad, ¿no? Entonces, muchos de ellos son de origen, o sea, fueron escritos ya en el siglo XVI después de la caída de tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, pero al parecer hay otros que sí son de origen hispánico, ¿no? Eh, por ejemplo, este, en el cual se narra que existen personas de dos cabezas, pues al contrario, esto no era algo malo en el mundo prehispánico, ni menos en tenochtitlan ¿Por qué razón? Porque Moctezuma fue un, al parecer un gran coleccionista. Él disfrutaba, ¿no? de catalogar a albinos, catalogar a jorobados y colocarlos, digamos, en su en su zoológico, ¿no? en La famosa casa de las bestias. Por lo tanto, imaginemos que pues entra una persona con dos cabezas pues eso, en lugar de ser algo negativo para el propio Moctezuma, pues primero sería algo positivo, porque enriquecería, digamos, su colección de, de la Casa de las Bestias. Y segunda, en el mundo prehispánico, ¿no? Todas estas personas albinos, personas con deformidades, pues eran personas especiales, ¿no? Eran personas especiales, diferentes, eran eh, personas singulares las cuales pues para su familia podría ser hasta una bendición porque los podían vender no y obtener buenos beneficios por esto. no Por ejemplo, los jorobados, los albinos podían ser bufones de los grandes señores, de los nobles. Entonces, por ejemplo, sabemos que este presagio funesto de las personas con dos cabezas eh, o personas con diferentes deformidades, pues esto no era algo negativo. Entonces muy probablemente esto ya está impregnado de la concepción europea cristiana en la cual para un europeo pues eso era pésimo no era terrible era una desgracia entonces eh, cosa que no era aquí reitero hasta los padres podían obtener beneficios de un hijo jorobado o de un hijo albino no entonces eh, por ahí entonces tenemos dos tipos de eh, presagios funestos unos que sí fueron genuinamente de origen prehispánico y otros que fueron de origen cristiano. Y retomando el tema de los famosos hechiceros, ¿no? Ahorita entramos a lo de la llorona, o las Iguacoas, como, como se conocían en aquellos años, les quiero compartir una lectura más de mi libro, El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa, porque también tiene un capítulo de hechicería, ¿no? Y de los brujos y los magos. Uno de los brujos más temidos del mundo, náhuatl. eran los llamados Tlacate colot, tlacatecolot, hombres tecolot que rondaban la noche para atacar a sus víctimas utilizando sus artes obscuras. Estamos hablando de un hechicero que era, o sea, que sacaba provecho de sus cualidades, de sus poderes o de lo que él, de sus enseñanzas, de lo que él había estudiado no para beneficio de la sociedad, sino para hacerle daño y él enriquecerse, ¿no? De una u otra forma. Estos hechiceros tenían a Tezcatlipoca como patrono y constantemente realizaban penitencias y ofrendas a la deidad conocida como Viento Nocturno o yoguali Ejecatl, otra, eh, eh, otra deidad vinculada tanto a Tezcatlipoca como a Ejecatl Quetzalcóatl, deidad de la sabiduría de la creación del viento. ¿no? Entre estos existían los siguientes... Temacpalitotique, repito, los Temacpalitotique, el que hace danzar con la palma de la mano. Quienes por la noche utilizaban la magia para inmovilizar a sus víctimas con el fin de robarles sus pertenencias, violarlas o causarles la muerte. En el Códice Florentino se registró como varios de estos hechiceros atacaron a los integrantes de una familia dentro de su casa, paralizándolos para saquear su propiedad. Incluso tenían el descaro de cenar en la casa de las víctimas antes de retirarse, ¿no? Este tipo de hechiceros, cada que llegaba la oportunidad, intentaban cercenarle el brazo izquierdo al cadáver de una mujer que hubiera fallecido dando a luz, con el fin de potencializar sus habilidades y poderes. O sea el brazo cercenado de una mujer que había muerto dando a luz, era un talismán que utilizaban este tipo de hechiceros. ¿no? Wow. Eh, y también, por ejemplo, sabemos que los propios guerreros, por ejemplo, buscaban cercenarle algún dedo a una mujer muerta en parto, y lo usaban como un talismán para tener valor. Para no tener miedo en la guerra. Este, este tipo de, de, de, de, de hechiceros, ¿no? Contrario a lo que se creería, pues no llevaban una existencia dichosa o feliz. La realidad es esa, ya que sabemos que eh, entre en Tenochtitlan, en la Triple Alianza, en Texcoco, en Tacuba, eh, pues los gobernantes, por muchas eh, décadas, por incluso siglos, pues tenían leyes. ¿no? leyes, y una de ellas castigaba el uso de la hechicería, o sea, hechicería que afectara a las personas, me explico delincuentes, o sea, personas malignas o personas malas que usaran esta hechicería para afectar a, al prójimo, porque obviamente la magia era parte de su vida cotidiana, era parte de su religión. Entonces este tipo de brujos, de hechiceros, pues no eran felices porque tenían, eran sumamente tristes, tenían que ir eh, moviéndose de población en población, de ciudad en ciudad, evita, evitar que fueran descubiertos, escondiéndose, muchas ocasiones podían ser perseguidos, denunciados, no entonces eh, pasaban por ejemplo los días pues a, a, al descampado, ¿no? en los caminos, y en las noches entraban a la ciudad para hacer sus fechorías pero tenían que retirarse de inmediato porque eran perseguidos y eran asesinados no eran era eh, si se les descubría haciendo un tipo de fechoría a través de este tipo de prácticas mágicas podían ser asesinados en el momento pero incluso con denuncias pues los podían llevar a, a, a la ley no a, había juzgados contrario a lo que se cree, había juzgados ¿no? en Tenochtitlan, y eh, pues obviamente el castigo pues era, era la muerte, la ejecución. Entonces, contrario a lo que se cree, pues estas personas llevaban una existencia sumamente sola, no solitaria, triste, y de mucho eh, miedo y resentimiento, no odio. Muy bien, perfecto, esto con respecto a los hechiceros, los eh, presagios funestos, ¿De qué trató? ¿Qué significan eh, presagios funestos? ¿Y cómo es que la llorona es parte de esto? Los presagios funestos fueron una serie de acontecimientos, ¿no? Que experimentó principalmente Moctezuma Sokoyotzin, eh, quien gobernó Tenochtitlán de 1502 a 1520, y que, el mismo que recibiría a los españoles, dirigidos por Hernán Cortés, eh, cuando entraron a la Ciudad de México el 8 de noviembre de 1519. Este ser, esta serie de hechos o acontecidos, pues se dan entre, reitero, 1510, 1511, varios años antes de la llegada de los hispanos, y son cosas que salen de lo común, fenómenos eh, que salen de lo común, y que eh, están dando a conocer que algo va a suceder, no que a, se le ha acabado el tiempo al propio Moctezuma como gobernante, que está en riesgo su, su ciudad, que está en riesgo su poder, y que también está en riesgo ¿no? lo que es eh, su propia ciudad, su, la propia estructura política de la Triple Alianza. Por ejemplo, algunos presagios funestos fueron que ap apareció, bueno, que vari varias, varios meses, bueno, en aquel momento eran veintenas, aparecía en el cielo de la noche un estrellumeante, o sea, un cometa, no eh, y todos la veían el que tú comentabas, ¿no? De personas con problemas físicos que los llevaban a la presencia de Moctezuma y desaparecían, ¿no? En su... Eh, viéndolos, ellos desaparecían. Otro, por ejemplo, es que el agua del lago empezó a bullir, a hervir sin razón aparente, ¿no? Y, y, y, y se hizo como una... imaginemos una tormenta, una tempestad en el lago de Texcoco, donde se empezaron a ver olas, muchos movimientos de agua muy, muy violentos, cosa muy extraña. Otro, por ejemplo, es que el templo de Huitzilopochtli eh, se incendió sin razón aparente. Eh, hay otros dos, uno evidentemente es el de la Llorona, que dejamos al final, y también eh, eh, hay uno que nos dice que en el lago de Texcoco unos cazadores eh, lograron capturar una especie de garza que tenía en la frente un espejo de obsidiana engarzado, o ¿no? Implantado. La llevaron de inmediato a los aposentos de Moctezuma, que reitero, ya eh, todo el mundo sabía que era un gran coleccionista de, estas, de estos seres peculiares o especiales. Y él, eh, al asomarse a ver el espejo de obsidiana, muy pulido, muy brillante, observó cómo desde el oriente, ¿no? Cómo desde el oriente venían unos, un, unas personas eh, montando venados sin cuernos, ¿no? Los caballos y que traían eh, vestimentas diferentes a las que se conocían en el Anáhuac, no armaduras, vestimentas de metal, de hierro, y esto espantó muchísimo a Moctezuma, quien se alejó eh, y se preocupó en gran medida, porque sabía que estas, estos seres se dirigían a su ciudad, o que iban a llegar a su ciudad. Guardaron esta garza, ¿no? o esta ave, algunos también lo describen como una ave parda, de color café, eh, en una, en, pues me imagino que en un cuarto, en, en una jaula, y cuando eh, Moctezuma fue a buscarla nuevamente para seguirla analizando y conociendo, ya no estaba, había desaparecido. Entonces, por ejemplo, este presagio funesto muy probablemente sí tiene su origen en estas tierras, ¿no? Porque pues qué imaginación y qué características de tener un espejo de obsidiana. Eh, ...incrustado en la cabeza de un ave, ¿no? posiblemente un, una garza o alguno otro similar. Y finalmente, eh, otro de los portentos fue el de una mujer que por las noches gritaba, eh, se le escuchaba llorar en Tenochtitlan ...y que gritaba, ¡ay, hijitos míos, y ahora a dónde os llevaré! ¿No? Eh, esto estremecía, obviamente, a las personas que vivían en la ciudad una isla, recordemos que Tenochtitlan era una isla, en medio del lago de Texcoco, y esto evidentemente que preocupaba mucho a las personas que vivían ahí, porque eran gritos eh, desgarradores, gritos llenos de tristeza, no de melancolía, y que solamente se escuchaban por las noches, por muchos días, bueno, por muchas jornadas, no al, al, al, al anochecer, se podía escuchar esto. Y... Eh, Moctezuma y sus adivinos, los sacerdotes también, pues eh, definieron que muy posiblemente se trataba de la diosa Sihuacoat, en nombre de náhuatl que significa mujer serpiente, era una deidad asociada con las mujeres que morían dando a luz, era una deidad asociada con la guerra y que protegía a las mujeres guerreras, eh, a las mujeres que morían en parto. ¿no? Y también las que realizaban autosacrificio, tanto hombres como mujeres. O sea, era una deidad femenina guerrera. Y, eh, pues bueno, eh, finalmente cuando cae Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, eh, mucha gente, los tenochcas abandonan su ciudad, salen por las avenidas, las calzadas que vinculaban a la isla con tierra firme, y eh, sabemos que, gracias a estos a los registros ¿no? de aquellos de aquellas épocas, sabemos que ellos también escucharon cuando cayó Tenochtitlan, bajo una fuerte tormenta, el llanto de esta mujer, no eh, eh, sus gritos, su llorar, y repitiendo lo mismo, no y ahora, hijos míos, a dónde los llevaré? ¿No? Esta, esto, esto es parte del origen en realidad de lo que actualmente conocemos pues, el espectro más conocido tal vez popular de México que es la famosa llorona que la pues bueno que su origen está en el lago de Texcoco no en esta zona lacustre en la cuenca de México y que con el paso de los siglos y de las décadas pues ya se aparece algo similar no una manifestación similar un espectro en diferentes lugares no que van desde Durango, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, incluso en Yucatán, Chiapas y muchos otros lugares. Esta mujer decía, ¿a dónde los llevaré? ¿Se refería a, al pueblo mexica? ¿Se refería a que ellos iban a terminar siendo conquistados? Uh -huh. Al parecer así era ella eh, se manifestaba ¿no? como un presagio funesto, y eh, se refiere a sus hijos como los mexicas, ¿no? como los tenoshkas, y efectivamente al decir a dónde los llevaré, se, eh, se está refiriendo a que la ciudad va a caer, que la ciudad va a ser destruida, que viene la guerra, la muerte, y bueno, las enfermedades, eh, hablando puntualmente de la viruela, que Sabemos que la viruela, por ejemplo, mató al hermano de Moctezuma a Cuitlahuac, en 1520 y que realmente fue un factor determinante para la caída de Tenochtitlan. ¿no? Eh, murieron millones y millones de indígenas eh, durante la primera mitad del siglo XVI a causa de la viruela. Y ojo, es muy importante esto. Los españoles, los conquistadores, no deseaban, nunca, bueno, nunca lo desearon, que su fuerza de trabajo, sus peones, ¿no? Murieran por la enfermedad. Ellos, pues lo menos que querían era que murieran. Ellos querían, pues, tenerlos por dos razones. Para que eh, les pagaran tributo a ellos, ¿no? de Fruto del trabajo de estos indígenas. Y también para evangelizarlos. Para volverlos a la religión católica. Por lo tanto, no podemos afirmar que se ha dado un genocidio. Eso sí. es muy importante. Los españoles, los hispanos, no buscaron ¿no? Eh, eh, matar por millones a los indígenas de estas tierras. Todo lo contrario, no. ellos pues querían que no murieran, ellos ¿eh? querían que se mantuvieran vivos. Entonces, sí, contestando la pregunta, la, eh, la Sihuacoat, esta deidad, la mujer serpiente, en realidad lloraba por el destino de sus hijos el destino de los Tenochcas, lloraba por el destino del propio Moctezuma, ¿no? y de su ciudad. Y al decir a dónde los llevaré, también está haciendo alusión de que la ciudad va a ser destruida, y que ya va a ser una ciudad no de indígenas, ni de mexicas, sino de hispanos. Porque el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? durante el virreinato, tres siglos, de denominación española, no era una ciudad, donde también vivieran indígenas, era una ciudad para españoles. Muy bien, eh, vamos con la parte de criptozoología, que... ¿conoces el término criptozoología? Sí, creo que tiene que ver con estos pues animales, ¿no? Eh, que pues podremos definir tal vez, no sé si fantásticos, o que han sido avistados de repente y que no se conoce mucho de su origen, de su naturaleza, que posiblemente son ejemplares únicos o que vienen incluso de tiempos remotos, ¿no? Exacto. Y en este caso, pues, eh, la casa de las bestias, es como lo que acabas de mencionar, yo lo conocía como el zoológico de Moctezuma. ¿Qué era esto? Sí, eh, bueno, te, eh, en Tenochtitlan existían dos espacios para los animales, ¿no? Que generalmente se piensa que solamente es su uno. Uno es la casa de las bestias. ¿Qué había ahí? Ahí había jaguares, lobos, eh, coyotes, ahí estaban los albinos, los jorobados, las personas con deformidades, eh, ahí estaban, digamos, todos estos mamíferos, ¿no? Cocodrilos, lagartos, todo eso estaba en la casa de las bestias. Y eh, el otro espacio era el, la casa de las aves la cual, eh, bueno, obviamente su nombre lo dice, ahí estaban las aves tropicales, estaban eh, las águilas, los eh, diferentes tipos de aves, no espátulas rosadas, quetzales, y todo esto sabemos que estaba adosado al palacio de Moctezuma II. O sea, o sea el, eh, la casa de las aves pues estaría por ahí de lo que sería el barrio de la Merced en la actualidad de lo que sería más allá de la calle de, del Carmen, de Correo Mayor, hacia el oriente, casi atrás del Palacio Nacional actualmente. Eh, y entonces, pues son estos dos espacios, son diferentes espacios al parecer. Yo leí eh, en, una, en un libro, en alguna parte, que cuando llegaron los españoles eh, y les eh, mostró la Casa de las Bestias, se... Eh, se sorprendieron porque describen a una criatura como un tipo toro, pero peludo y gigante. Yo creo que eh, se menciona que quizás estaban hablando de un bisonte. Aquí lo extraño eh, es, de, es pensar el cómo Moctezuma, con este eh, afán de coleccionar cosas extrañas de la naturaleza, pudo conseguir incluso un bisonte del norte de América. Pues bueno, eh, no sería tal vez difícil, no dado a que era el señor más poderoso, pues prácticamente el hombre más poderoso posiblemente del continente americano en aquel momento. Entonces, él pagaba, no una gran cantidad de, de, pues de, no sé si llamarle dinero, pero de él daba una gran cantidad de beneficios, pues por obtener este tipo de criaturas. Yo no dudo, por ejemplo, que haya tenido focas, ¿no? Que haya podido tener focas. Pues bueno, había eh, en aquel momento... Eh, pues en, en la península de Yucatán, ¿no? Todavía, pues creo que todavía hay focas, o hubo focas, ¿no? Podían eh, conseguir focas y las podían llevar, estamos hablando de hace 500 años, y pues las podían llevar tranquilamente, ¿no? Con, los, con el, el tratamiento necesario, con los cuidados necesarios, a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, eh, no, no dudo que hayan podido tener eh, focas, y otros, otros animales, ¿no? Y otros, seguramente cocodrilos, lagartos, o sea, que no existían en el centro de México y que de una u otra forma, ¿no? Los cazaban y los llevaban a, hasta lo que era Tenochtitlan. Para eh, la colección de Montezuma. Claro, sí, ¿no? Claro. Entonces, eh, estos son los espacios, ¿no? Parte de las cosas que sorprendieron en gran medida a los europeos cuando llegaron a estas tierras. Eh, seguramente que lo sorprendieron. Claro. Eh, hay otro animal, el ahuisotl. ¿Has escuchado sobre este, este animal, ahuisotl? El ahuisotl. Ajá. Sí, es otro ser mítico, otro ser fantástico. ¿En qué consistía? Era, imaginemos, una especie de marmota, una especie de perro. Eh, lo describen peludo, ¿no?, eh, de color café o oscuro, con una larga cola, una larga cola, pero lo interesante de esta criatura, es que la cola terminaba con una mano, con una mano humana, muy parecida a una mano de un hombre, y eh, vivía, creían que vivía, en las aguas del lago de Texcoco, en la profundidad, y que era un emisario del dios Tlaloc, de los dioses de la lluvia, ya hablamos, ¿no?, que las personas que morían ahogadas pues, se iban al Tlalocan, al paraíso de Tlaloc, a servir precisamente a los señores de la lluvia, ¿no? Ahí ellos eran los que gobernaban, principalmente Tlaloc. Entonces, eh, esta criatura, pues, era un servidor de estas entidades sagradas. ¿Por qué razón? Porque cuando alguna persona estaba nadando en el lago de Texcoco, eh, podía aparecer el famoso Ahuisotl y con la mano de la cola sujetaba la pierna, no las piernas, y lo sumergía a la profundidad del lago, ahogándolos, y reitero, mandando pues gente al más allá, a este metaespacio, que sería el Tlalocan, eh, y donde era venerado, adorado, el propio Tlaloc. ¿No? Eh, incluso hay, una, hay varias representaciones en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología donde se puede ver eh, a este tipo de animal mítico. ¡Wow! Está increíble porque es, una, es parte de la mitología, pero el, el pensar en quizá animales que ya no nos tocaron ver, quizá haya posibilidad de que existiera algo similar a, a lo que relatan estos escritos. También se habla sobre un perro jorobado, ¿has escuchado sobre este perro jorobado? Que también eh, parece que ya no lo conocimos, pero que hay descripciones de esta criatura, de este perro. No, no, de ese no, no, no lo he escuchado, no no, no he leído sobre él en las fuentes, no, no lo conozco. Me gustaría pasarte el dato para ver si lo podemos investigar y rescatar, ¿no? Porque al parecer lo mencionan en cierto libro y eso es lo que estoy tratando de, de encontrarlo, te voy a pasar el dato, y sí, ya casi sí. nos vamos a ir, porque me mencionaste que solamente podías una hora, me gustaría que platicáramos sobre esta idea, de que existía o que existieron en épocas prehispánicas gigantes, ¿qué opinas sobre sí. eso? Bueno, eh, eh, es parte ¿no? de esta mitología, es parte de estas creencias de los antiguos nahuas, por ejemplo, sabemos que en el mito de los, de los cinco soles, ¿no? este mito en el cual se narra que hubo diferentes etapas cósmicas y diferentes humanidades, en, en una de ellas hubo gigantes. ¿no? Hubo gigantes y estos gigantes olvidaron eh, adorar a los dioses. Olvidaron sus obligaciones con los dioses. Y por esa razón... Eh, acabaron siendo destruidos por los, las propias deidades. Eh, esto, pues, de acuerdo a una de las etapas cósmicas narrada en este mito de los cinco soles, y que al final, ¿no?, y que al final, pues, acabaron eh, por esta falta de, pues, de eh, eh, honor a los dioses, de compromiso con los dioses, pues, acabaron siendo destruidos por ellos mismos, ¿no?, también por ahí, en, en Cholula, ¿no? eh, se registran mitos sobre algún sobre un gigante, puntualmente, ¿no? Eh, incluso los propios mexicas creían que Tenochtitlán, ¿no? eh, eh, perdón, que Teotihuacán, la, la ciudad donde los hombres se vuelven dioses, había sido construida no por humanos, sino por los propios dioses, debido a su dimensión, a que era una ciudad gigantesca, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pero todo esto, evidentemente, que estamos hablando de mitos, estamos hablando de mitos y de creencias de los antiguos nahuas. Reitero, pueden encontrar mucho más de esta información, ¿no? En este libro, eh, lo pueden encontrar en Amazon, en cualquier plataforma, así como en las tiendas de los búhos, así como también en librerías de prestigio, ¿no? Ese libro que yo escribí, se conoce, el mundo prehispánico para gente con prisa no gente que de repente no tiene pues la intención de leer un libro de 500 hojas escrito hace 400 años pues eh, este digamos que es una curaduría de estos datos y como bien hablamos de todo esto que estamos hablando pues vienen muchos temas no por ejemplo algo que no hemos tocado son los presagios funestos no eh, ya comenté algunos eh, el primero era el, eh, el tecolote, era un animal del inframundo, y, o sea, un búho, una lechuza. Estos, eh, a Estas aves estaban asociadas con mi clan, con mi clan tecutli, con el señor del más allá, y presagiaban muertes, desgracias y enfermedades. Otro, por ejemplo, ser del inframundo eran los murciélagos, las arañas, y también eh, el, eh, el zorrillo, ¿no? eso era una de, los, de las peores cosas que te podía pasar. Si un zorrillo se hacía del baño, se orinaba en tu patio, en tu casa, pues eso indudablemente significaba que alguien de tu familia iba a enfermar, o que alguien iba a morir, ¿no? Eh, también por ahí eh, existían unos escarabajos, ¿no? Eh, que también eran de muy mala suerte encontrarlos. El nombre de este escarabajo, ¿no? Eh, eh, son estos animales que son negros, estos escarabajos negros, que llevan el, bueno, ¿y cómo se le llamaba a estos embajadores o mensajeros del inframundo? El nombre era Yautequiwa, ¿no? Que significa mensajero mensajero del más allá, ¿no? Y el insecto que les comentaba es el que actualmente conocemos como mayate o mayo, también llamado pinautzintli, ¿no? Este cuando te lo encontrabas eh, significaba que alguien te causaría una vergüenza o que te podría llevar hasta la muerte, pero es muy interesante cómo podrías contrarrestar este presagio funesto. Para contrarrestar este designio, se tenía que trazar en la tierra una cruz y colocar el animal al centro del dibujo. Después se le tenía que escupir y decirle, anda, vete por donde quisieres. No me sé, no se me da nada de ti. He de andar pensando por ventura en lo que quieres decir. Y bueno, este animal si avanzaba hacia arriba de la cruz, lo que representaba el norte, el rumbo de los muertos, significaba que alguien de la familia moriría, con certeza. Pero si tomaba cualquier otra dirección, los daños serían menores o de menor importancia. Para finalizar el ritual, al escarabajo se le rociaba con pulque, con intención de revertir o anular este presagio funesto, ¿no? Entonces eh, leo esto, ¿no? Para que la gente que nos acompaña vea, conozca cómo en la vida cotidiana, el mundo de los antiguos mexicas y de, en general de los toltecas, teotihuacanos, zapotecos, iztecos, eh, estaba la magia presente en todo momento. Las, eh, eh, las eh, expresiones paranormales eran parte, como ya lo platicamos, parte de las manifestaciones de los dioses. Y todo, no, todo en la vida, todo en, en la vida cotidiana de estos mexicas, de estos grupos mesoamericanos, estaba involucrado con la religión y como consecuencia con la magia. no. Esto es muy importante para las personas que, que, nos, que nos ven, que sepan esto. Gracias, me, ya fue la hora, ojalá nos gustaría tenerte más tiempo, pero quizá podamos hacer una segunda parte porque nos faltó hablar de los aluches, de los cheneques, del programa de History Channel as, as indígenas ancestrales, precisamente sobre esto de la ufología y las eh, culturas prehispánicas, a, también la llegada de eh, quizá los vikingos, los chinos, antes de los europeos, etcétera. Hay muchos temas dentro... Del tema prehispánico que se pudieran abordar, que es parte del misterio, y que a lo mejor, quizá en otra ocasión, te gustaría venir y platicarnos al respecto. Claro que sí, y bueno, eh, por ahí justamente eh, platicamos sobre esta famosa cabecita, ¿no? De Calixtlahuaca, sí. o sea, que ah, fue descubierta, sí. ¿no? Eh, que en realidad está, está muy curioso este hallazgo, ¿no? Alexlahuaca es una zona ubicada en el Estado de México y los arqueólogos, los mismos arqueólogos encontraron una, una cabecita al parecer europea, al parecer de influencia romana, ¿no? Y hay diferentes versiones sobre cómo pudo llegar ahí, que van desde la broma que le pudo hacer un arqueólogo a otro, ¿no? Y que la, la plantó en esta excavación, hasta otras posibilidades, ¿no?, que han sido consideradas que pudo haber llegado como un objeto de comercio a través del estrecho de Bering, ¿no?, a través del estrecho de Bering que pudo haber cruzado en algún momento eh, eh, algún comerciante alguna, o alguna persona que llevaba esta pieza, imaginemos todo lo que tuvo que cruzar, y que de alguna u otra forma, pues llegó al centro de México, no, eh, para aquellos que estén interesados, pues pueden buscar eh, la cabeza de, ah, de Calixlahuac. De todas maneras, yo les estoy preparando un video que seguramente sale eh, el lunes, quizá, no, el fin de semana va a salir este video sobre la cabeza de Toluca, porque no hay mucha información, no hay videos acerca de este tema, apenas si en un libro que, que tengo, encontré parte de la información que haya, también me eh, eh, te escribí para ver si me podías informar al respecto y bueno con todo esto que, que investigamos realizamos un video y lo vamos a subir el fin de semana seguramente para que la gente uh -huh. conozca ese enigma de la cabeza de Toluca, hasta mandamos a hacer dibujos. Sí, sí, eh, de, de lo documentado, no, de lo documentado en la arqueología nacional, pues es algo de lo más extraño, no, no, no, no, hay muchísimas teorías pero la cabeza, eh, pues, ya nunca fue expuesta. Obviamente, yo nunca la he visto. Eh, seguramente que debe estar en las bodegas del propio Ina. Pero esta cabeza, imaginemos una cabeza de influencia romana, ¿no? Romana. ¿Cómo diablos llegaría al centro de México? No, Desde, hay muchas posibilidades, ¿no? Infinitas posibilidades, diría yo. Eh, de repente es difícil de, de, de creer, ¿no?, que pu pudiera cruzar todo este, todo este, miles de kilómetros para llegar a este, este a este lugar, pero pues también puede eh, haber pasado, no podemos descartar esa posibilidad, como tampoco podemos descartar la posibilidad de que haya sido una broma pesada entre arqueólogos, y que, de que alguien, pues, eh, realmente se portó muy mal ese día, ¿no?, Sí, está a está desdudarse dudar, de, de ambas partes. Eh, García Payón es quien es el arqueólogo responsable de gran parte de la zona matlacinca, de estos alrededores de, de Toluca, del Estado de México. Entonces, me parece que eh, es, es tan extraño porque no no sabemos si, como mencionas, fue una broma y que lo haya dicho abiertamente, o que simplemente de verdad apareció en ese lugar, a estos fenómenos se les llama como U-Parts, objetos fuera de tiempo, que están muy interesantes, luego quizás te digo, en otra ocasión podemos hablar también sobre las figuras de Acámbaro, las, eh, ¿las has ido a visitar? No, no, esas no las conozco, las figuras de Acámbaro están en, en Guanajuato, y también son mencionadas como U-Parts, y pues muchos más, cosas Me encantaría que escucharte hablar sobre eh, qué opinas del programa de alienígenas ancestrales, por ejemplo. ¿Crees que tengas tiempo? También, mira, ahí está el otro tema sobre eh, la lápida del, del rey Pacal, que mencionan es un astronauta del pasado, extraterrestre también. Está, pues, muchos, muchos temas que están eh, vinculados a lo prehispánico. Quisiera hablar un poquito sobre lo del programa History Channel, alienígenas ancestrales, sí. ¿Qué, ¿qué opinión tienes? Sí, bueno, obviamente, eh, por ejemplo, en el tema de, de esta famosa lápida del de, de templo, bueno, esto fue descubierto, la tumba de Pacal II fue descubierta en 1952, ese fue el año en que entró el arqueólogo eh, Alberto Ruz Lulier, a descubrir esta magnífica tumba, uno de los grandes hallazgos de la arqueología nacional, y pues uno de los ajuares funerarios más fabulosos que han encontrado en nuestro país los arqueólogos mexicanos. Esto por la magnífica máscara de jade verde, jade imperial, que eh, cubría el rostro del propio gobernante, no gobernante eh, eh, de la ciudad de Palenque, donde actualmente es Chiapas, bueno, en el estado de Chiapas. Y bueno, la lápida, que uno, es uno de los sarcófagos o féretros más grandes del mundo, más pesados, eh, hay pocos ejemplos de este tipo de, de manufactura alrededor del mundo, a este tamaño, a esta dimensión. Y bueno, efectivamente tiene una representación del propio gobernante eh, Pacal, eh, sentado, sentado, como emergiendo, ¿no?, del inframundo. En realidad, pues, sabemos que no se trata de un astronauta. ¿Qué es entonces lo que vemos ahí? Es a la deidad pacal, eh, eh, eh, con los atributos del dios del maíz, digamos que renacido, en una forma divina, en una forma sagrada, con atributos del dios del maíz, que emerge, del, del inframundo y se dirige al, eh, eh, a los cielos no sabemos que en la parte inferior de la lápida se puede de, de la tapa del féretro se puede ver un, la, eh, parte de, de la cabeza de un 100 pies asociado con el inframundo y en la parte superior podemos ver con mucho cuidado hasta arriba se puede ver un ave solar un, un ave vinculada con el dios del sol, una ave vinculada con los supramundos, no, los mayas igual que los mexicas o los nahuas, pensaban que había nueve inframundos, y que eh, también había trece supramundos o cielos, entonces esto que, que se ve, pues realmente no es una cuestión de tecnología, no es una cuestión de, de que esté piloteando algún tipo de máquina o mecanismo, eh, lo que estamos viendo es cómo, digamos, eh, toma la forma de una deidad, la deidad del maíz, renace de una manera ya sagrada. Recordemos que los gobernantes en Mesoamérica, al morir, pues, eh, eh, tenían, obtenían estos rasgos de divinidad, de sacralidad, ¿no? Y eh, se dirige a los supramundos, se dirige a los cielos, ¿no? Eh, pues sí, como, como un gobernante sagrado del periodo clásico de esta magnífica ciudad que es Palenque y cuyo nombre en tiempos prehispánicos era la Camja, el lugar de las aguas anchas. ¿no? Entonces, eh, este tema se ha especulado mucho tiempo, pero la realidad es que tiene toda una explicación de acuerdo a las creencias de los antiguos mayas sí, es parte de Eric von Daniken que, que en su paso por Latinoamérica y por México, pues al ver esta increíble lápida y este, eh, pues esta figura que representaba Rey Pacal, a él se le hizo, se le imaginó como que estaba piloteando una nave, como se ven los astronautas, y desde ahí incluso los mismos guías te hablan sobre, sobre este hecho de que le llaman el astronauta de Palenque. La influencia de von Däniken fue tanta que actualmente así se promueve también entre la gente que va a visitar precisamente Palenque. Mucha gente así se lo presenta, ¿no? Así lo, o sea, así le, incluso así le llaman. Y, y bueno, es importante que la gente lo sepa, porque mucha gente, pues, de repente, está más interesada en buscar el astronauta que en conocer realmente el importante hallazgo arqueológico que significó esto. ¿no? Y aparte la historia del gobernante, ¿no? que fue un gobernante de mucha importancia, que renovó a la ciudad, por ejemplo, está el complejo de las cruces, está el palacio en Palenque y está el propio templo de las inscripciones. Es importante mencionar que esta, este, este féretro, no sé cómo llamarle, sarcófago, de piedra, eh, fue, es tan grande y pesado que primero fue labrado, construido, ¿no? Y alrededor del sarcófago, alrededor de la tumba donde iba a descansar el propio Pacal II, construyeron el templo de las inscripciones. O sea, es impresionante esto. No fue antes el templo y luego metieron el sarcófago sino que primero hicieron el sarcófago y luego construyeron alrededor de él el templo, la cámara funeraria, las escalinatas, el adoratorio en la parte superior del templo. Y bueno, así sucedió que hasta la fecha, pues no se ha podido sacar este magnífico sarcófago porque implicaría destruir, al menos parcialmente, o romper uno de los muros o los cuerpos de la propia pirámide o construcción mesoamericana, ¿no? Entonces, bueno, esto nos nos habla mucho del conocimiento en arquitectura y en planeación de los antiguos mayas. ¿La estela aún sigue dentro de, del templo? Eh, sí, la, el sarcófago con la famosa, pues bueno, con su tapa, donde está representado el propio Pacal II, eh, subiendo los supramundos, eh, sí, se encuentra dentro el propio Templo de las Inscripciones. Eh, años antes, ¿no? Años antes, ochentas, todavía tal vez a inicios de los noventas, eh, los turistas podían entrar a esta magnífica cámara, eh, debe de haber sido toda una experiencia, en verdad, ¿no? Imaginemos entrar en esta escalinata creada hace casi 1300 años, eh, ver las piedras, ver el tipo de construcción, cómo la hicieron, y entrar al corazón de la de, de esta pues de este templo y bueno obviamente por el daño que esto causaba pues ya no eh, ya no se permite entrar y conocer esta estructura la tumba de Pacal Segundo increíble sí es increíble ojalá eh, la gente conociera el templo de las inscripciones lo que es Palenque y cómo es realmente este ambiente maya eh, por último, entonces, sobre las, sobre esta serie de alienígenas ancestrales por History Channel, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes con respecto Desde a Desde mi se... punto de vista, eh, eh, yo, no, yo no concuerdo con lo que se menciona en este programa, eh, porque es quitarle el mérito a estas grandes civilizaciones. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Eh, es desmeritar que a través del conocimiento humano pudieron haber construido todas estas maravillas en la antigüedad. Y me refiero, por ejemplo, a las pirámides de Giza, me refiero a las grandes ciudades mayas. Generalmente, eh, los, la humanidad, ¿no? los hombres del siglo XX, XXI, pensamos que de una u otra forma nosotros somos más listos, más sabios que las antiguas culturas. Que en el pasado, pues los hombres, pues, no sé si su ingenio, su astucia incluso su inteligencia, pues, eh, era mucho menor, ¿no? Uh -huh. Que ellos no tenían la capacidad de poder crear innovaciones tecnológicas o de poder eh, eh, innovar en temas de arquitectura, y pues no era así, ¿no? No era así. Los hombres del siglo XXI y los hombres del siglo V, X, X XIII, después de Cristo, tenían la misma inteligencia, tenemos la misma inteligencia, la, la misma eh, eh, probabilidad o capacidad de poder crear estas maravillas. ¿no? Por ejemplo, sabemos que había autómatas en la antigua Grecia. ¿Qué es un autómata? pues Son construcciones hechas eh, eh, por medio de engranes, por medio de sonidos, por medio de instrumentos musicales, complejos mecanismos, pues que se podían mover, solo se les daba cuerda y se movían, y podían tocar una flauta, podían avanzar, podían retrocederse. Sabemos que había autómatas que representaban eh, eh, a personas, o que representaban aves, que movían las, las alas, la cabeza, el cuello, las garras, y que reproducían al mismo tiempo el sonido de las aves, ¿no? De un águila o, o de cualquier otro, de cualquier otro, pues, de otra ave. Entonces... Sí. Pues eh, desde mi punto de vista es importante importante eh, estudiar, conocer estas culturas, las que les parezcan relevantes o interesantes, y darse cuenta que es la, el mismo ingenio humano, es el mismo, la misma inteligencia humana que a través de pruebas de eh, acierto, error, error, acierto, pues iban develando pues, todo este conocimiento, toda esta sabiduría. ¿no? por ejemplo sabemos que eh, los antiguos bizantinos tenían algo que se conocía como fuego griego, que era una especie de napalm, no imaginemos eso, y que tenían sifones, sifones montados en, en, en los barcos de guerra, y que disparaban chorros de este napalm medieval, o de este, no sé si llamar, porque no es petróleo, eh, es, es un napalm, y le prendían fuego, y bueno, esto destruyó, por ejemplo, a la, a la, a la flota musulmana, ¿no?, eh, que buscaba conquistar Constantinopla, entonces, pues bueno, eh, por, lo me, por lo mismo, eh, las antiguas culturas mesoamericanas que sabían, sabían que eh, tomaba 365 días que la tierra le diera la vuelta al sol, ¿no? Ellos lo supieron siglos antes que en Europa, y no fue que viniera una nave extraterrestre y les diera unos planos o les dijera esto, desde mi punto de vista, sino que fue ellos a base de la observación de los cielos, de la observación de la luna, del sol, de Venus, al conocer los tiempos cíclicos de lo que son eh, eh, el verano, el otoño, no todo esto, se daban cuenta que era algo cíclico, no y que también los días, en algún momento del año, duraban menos, y las noches más, y que esto se repetía, ¿no? Y bueno, ahí están todas las estructuras. Está, por ejemplo, el famoso observatorio de Chichen Itza el observatorio de Xochicalco, entre muchos otros, ¿no? Existe ahí la evidencia que ellos se ponían a observar incansablemente los cielos para obtener estos registros eh, calendáricos de los astros y del tiempo. Increíble todo el conocimiento que tenían eh, los antepasados y que, o bueno, que pensamos nosotros que, que era imposible que lo supieran. Eh, yo digo que ellos tenían más oportunidad de conocer el ambiente, la naturaleza, los fenómenos, porque no se distraían en otras cosas como lo hacemos ahora todos nosotros, que estamos en pantallas ya, y todos estos eh, antepasados, pues, Veían la naturaleza y la estudiaban. Te agradezco mucho, Enrique, el que nos hayas permitido conocer un poco más de ti, el saber tu opinión y el que nos hablaras con respecto a los temas paranormales en la época prehispánica. Hay muchos más temas, los pueden encontrar en tu libro. ¿Nos puedes decir cuáles son tus dos libros y dónde te pueden encontrar, por favor? También dónde lo pueden sí. comprar Bueno, este es uno. El mundo prehispánico para gente con prisa, reitero, lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital, incluso como ebook o como audiolibro. Y también lo pueden encontrar en Sunborn's eh, y en las, en las principales librerías eh, a lo largo de la ciudad, a, la, a lo largo del país. El otro son las Águilas de Tenochtitlan, una novela de la guerra de los mexicas. Eh, y finalmente mis redes me pueden encontrar eh, tanto en TikTok. Como en Twitter, como en Instagram, en las tres, con arroba Cuautemoc con H guión bajo 1520, 1521. No sé, Oslac, si por ahí tal vez lo puedan poner en el chat, ¿no? Para que no haya eh, error, porque generalmente por ahí está el error de la H, ¿no? Es, reitero, arroba Cuautemoc con H guión bajo 1521 ahora voy a poner tu, tu, tu, arroba, ¿no? Sí, sí, sí, para que la gente pueda encontrarte, ahí está, arroba, 1521, y ahorita va a aparecer, ahí está, lo puse en el chat, y lo voy a poner en un banner, crear un banner, ahí está, y, el... y bueno, pues muchas, eh, también agradecerte, mientras, eh, ahí, ahí está, Guautemo, que efectivamente, 1521. Ahí me encuentran en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y bueno, agradecerte, Osla, por la invitación y por la excelente charla sobre, pues, todos estos, pues, estas manifestaciones mágicas propias de las creencias de los antiguos mesoamericanos. Muchas gracias a ti. Nos seguimos viendo en Twitter y después preparamos una segunda parte por muchos uh, datos que quedaron pendientes un abrazo Enrique y gracias por aceptar esta entrevista, un gusto y también bueno, pudiera hacer una segunda parte ya entrando muy puntualmente a los diferentes tipos de hechiceros porque ahorita pues realmente hablamos alrededor de dos o tres, ¿no? pero había eh, todo tipo de hechiceros como lo comenté, buenos y malos eso sería muy interesante que tus seguidores lo conocieran perfecto, muchas gracias Enrique, te un saludo. Abrazos. Y, y buena noche a todos. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí tenemos a nuestro invitado de esta noche. Eh, esperemos que en una segunda oportunidad haya, haya más tiempo para que podamos platicar eh, otros temas. A mí me parece increíble cómo el aprender de temas de enigmas te puede relacionar con... Casi todas las profesiones, con casi todas las profesiones. Me encanta el tema paranormal, el de enigmas, misterios, etcétera. Porque en verdad, si sabes cómo, si tienes conocimiento sobre esto, sabes cómo adaptarlo a cualquier otro tema. Es, es muy, eh, parece que son temas diferentes, pero en realidad eh, van muy, mucho de la mano o hay elementos que se relacionan y es increíble poder hablar de cada uno de ellos. Seguiré trayendo invitados, pues, de este nivel, eh, para que puedan hablarnos acerca de estos temas. Hay unas entrevistas más serias que otras, y hay algunas personas que son más para echar relajo que otras. Entonces, espero que todos entiendan los diferentes invitados que tengo, ¿no? Yo sé que a veces se van sonriendo, que a veces se van este, con, con información y viceversa, pero siempre se llevan algo de estas transmisiones que me encanta realizar. Recuerden que estas transmisiones las hago gracias a ustedes, gracias a las donaciones, a los superchats, a las estrellitas, a las compartidas, a los likes. Gracias a eso es que yo puedo hacer estas transmisiones, gracias a mis patrones, en Patreon, si me quieren ayudar en Patreon, eh, suscríbanse a mi Patreon, ayúdenme con el, eh, el WhatsApp, el Paypal, que es el que está apareciendo en pantalla, oxlacinvestigador ese es mi Paypal, si tienen Paypal, eh, lo que ustedes, de verdad, les nazca, si quieren que sigamos invitando gente, si quieren que sigamos transmitiendo pues todas las noches, si quieren eh, los videos que estoy realizando, como el, el que hablamos sobre la cabeza de Toluca, no hay un solo video en internet que hable sobre la cabeza de Toluca, es algo que ya investigué, algo que me documenté, con lo que pude, y lo voy a dar a, a conocer para todos ustedes, son videos que no existen, son temas que no son realizados por nadie, porque para hacer esos temas hay que leer mucho, hay que conocer mucho, y de, a eso me dedico, todo el día busco información, me pongo a leer, eh, me pongo a escribir, redactar y demás cosas para que ustedes tengan videos que no vean en ningún otro lado. Así que les agradezco inmensamente porque me apoyan con estas donaciones, con los superchats, con las estrellitas. Con esta es mi tarjeta eh, de banco, es Banco Azteca, y ese es mi número de tarjeta por si quieren hacerme una donación también. Ahí se puede hacer una, una donación por si hay gente que que quiere evitar, por ejemplo, los intermediarios, que es como el Paypal, el intermediario que es YouTube, el intermediario que es Facebook y demás, entonces directamente con Banco Azteca eh, se puede hacer también. Estoy muy contento y muy emocionado porque actualmente mi, mi mamá afortunadamente se ve mejor, está, está eh, mejorando mucho, eso me hace sentir muy tranquilo y también me hace sentir con muchas ganas de seguir trabajando, he estado comprando muchos libros, este mes me pasé, exageré de comprar libros, y bueno, ahora toca estudiarlos, leerlos, he estado haciendo mis primeros escritos, porque quiero sacar mis propios libros, y mis propios libros, de verdad gente, yo no sé, muchos youtubers sacan libros, yo... Siempre he tenido el deseo de que, de escribir un libro, en la vida siempre tuve deseo, pero tuvieron que pasar 14 años, 14 años para sentirme preparado para escribir un libro. Estoy actualmente en el momento justo donde ya me siento preparado para escribir sobre los diversos temas que hablo y escribir de una forma diferente a como se ha escrito y de, eh, de modernizar la información que ya se ha tenido en libros que se realizaron en los años 80, en los años 90 o incluso en el 2000. Actualmente algunos libros eh, de algunos autores españoles principalmente salen a la venta, pero eh, todavía tienen mucho de, del pasado que a mí me encanta, pero creo que es momento de reconstruir, de opinar, de evolucionar en cuanto a los, a los temas, y no solamente de lo que se menciona, lo que se diga, con respecto a las investigaciones de estos enigmas, sino también en la forma de escribirlos, en la forma en que ustedes puedan leerlos, adquirirlos, el entendimiento que tengan estos libros, y principalmente hay algo que me maravilla, es las ilustraciones. Eh, en mis libros, yo quiero tener, en todos mis libros, ilustraciones, porque... Cuando, por ejemplo, este invitado Enrique Ortiz que tuvimos ahorita, nos hablaba de cosas, yo sí podía eh, estar ilustrando lo que él decía, porque pues ya lo leí todo eso, me, me sé gran parte de esto, entonces ya podía en mi mente eh, imaginar lo que él estaba hablando. Y mucha gente estoy seguro que, como es un tema de época prehispánica, pues quizá no lo conoce a profundidad y no puede imaginarlo. Entonces me parece que las ilustraciones... El, el poner dibujos, el poner fotografías, el que yo haya, ido, yo haya ido a muchos de esos lugares y tomar fotografías, todo eso va a estar en mis libros y me parece que estoy en un momento indicado con su ayuda, con los superchats, con las donaciones, con mi Patreon, con las donaciones en el Banco Azteca que está acá. Con todo eso eh, yo voy a, a seguir creando este contenido con la eh, mayor de las responsabilidades y con las ganas y, y el deseo de dejarles algo, de, de transferir este conocimiento, estas hipótesis, estas investigaciones a sus hijos y que, que estén hechas y realizadas por alguien que es su pasión. En mi caso, es mi pasión. 14 años para yo sentirme seguro ya de escribir un libro y de no saber que voy a escribir un libro por escribirlo. 14 años de estar estudiando, para sentirme pleno y decir, es momento de ahora escribir y compartir todas estas cosas que seguro a ustedes también les interesan y les parecen increíbles. Entonces, estos libros estarán escritos de una forma que ustedes los puedan entender, eh, fácil, como lo hizo mi amigo con, con este libro de, de eh, cosas prehispánicas, pero acá vamos a hablar eh, en, en el... En mi Patreon les voy a decir, toda la gente que está en mi Patreon, les voy a decir los títulos de los libros que ya estoy empezando a reunir información para poder escribirlos. Y, y mientras tanto, para la gente que le gusta la criptozoología, ya estoy retomando los nuevos capítulos de criptozoología mexicana. Así que, pues, son muchas cosas que hay que hacer. Gracias a todos ustedes estoy teniendo ayuda de, de mis editores, de gente que, tengo un editor y tengo una persona que me maneja redes sociales, entonces pues ya con ayuda extra yo puedo dedicarme a escribir y a crear contenido, y si ustedes quieren tener ya mis primeros libros de criptozoología, se los voy a poner acá, está en, eh, a ver dónde está, se los voy a poner en pantalla, que no en pantalla no, en el chat, el Mercado Libre, están mis libros de criptozoología, ya me han estado haciendo pedidos, ya he estado enviando así que estoy también muy contento quería decirles que estoy contento porque ya me han estado pidiendo, eh, vamos a ver aquí están mis publicaciones y están mis libros de criptozoología exactamente y están en en, en, en en en garantía de categoría, ¿no? Tipo, forma de pago, fecha, código, precio, no sé dónde. Si no, publicaste. A ver, vamos a ver. Híjole, es que a mí me sale como... Como... Ah, ya, ya lo pude, ya lo pude lograr. Les voy a compartir el link. Miren, ahí está, ahí está el link. En mis diferentes chats, para que puedan adquirir los libros de criptozoología. Eh, hay opciones de pago, todavía intento ver si se puede eh, la opción de, de pagos porque también hay opción de pagos. Pero el, el punto de esto es que como se maneja desde una plataforma, que esto es Mercado Libre, pues en realidad los beneficios son más para Mercado Libre, el de pagos, que, que para mí o para ustedes. Entonces, Mercado Libre se lleva mucho más cuota si es en pagos. Así que quiero, vamos a ver si 600 de los tres, sí. Son 600 pesos los tres, de los cuales 600 se paga la plataforma, se paga el envío y se pagan los libros. Así que, pues, los tres libros en 600 pesos. Increíble por eh, Mercado Libre, que es algo que es seguro y que les llevan hasta las puertas de su casa. Así que bueno, me voy a despedir en, en, por el momento porque este fue el podcast Oxlack. Hablamos con nuestro amigo eh, Enrique Ortiz, el Tlatónico Autemoc, sobre estos temas paranormales en la época prehispánica. Voy a cenar. No sé si regresando de cenar aún haga a otra transmisión y echamos cotorreo, platicamos de cosas. O me ponga a escribir o a hacer más cosas, contenido para seguir subiendo videos. Mañana hay nuevo video en el canal de YouTube. Espero que haya. Entonces le voy a echar ganas. No me despido porque a lo mejor regreso. Pero estamos en todas mis redes sociales. Voy a cenar, gente. Les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión. Un abrazo a todos. Gracias, Luna Luna. Un abrazo. Gracias, Claritz. Abrazos. A lo mejor regreso. Sí, Sene regresa por el hecho. Gracias, Juan. Regreso. Awitz, Awitz, eh, una disculpa, Awitz, Awitz me está diciendo que me estuve esperando el sábado. Sí, una disculpa gigantesca, Awitz y Martín, estoy muy apenado con ustedes dos. Eh, no recordé, no recordé que era la transmisión. Sentí que no tenía, eh, no, me, no estaba tan bien ese día y dije, ok, no voy a transmitir, pero no recordé que era la transmisión, Awitz. Discúlpame, también a Tlatón y Cuauhtémoc, la transmisión iba a ser la semana pasada y me olvidé el día que era la transmisión con él, este, me di cuenta y no, pues ya no se pudo hacer, por eso le hicimos hoy lunes, se me olvidó también con Tlatón y con Temoc. discúlpame a ¿te parece? Y si tienes la oportunidad y quieres, en una hora regresamos y hacemos esa transmisión o en una media hora, ¿te parece a Dime si sí, mándame un WhatsApp y lo coordinamos. Si no, eh, pues ya lo vemos el día de mañana, puede ser también el día de mañana. Tú dime si quieres que regrese a las 12 y lo hacemos, hacemos la transmisión o si quieres el día de mañana, como eso de las 11 de la noche, igual 10 de la noche. ¿Te parece? Bueno, ahí me escribes a Witz. Gracias y disculpa, una disculpa enorme.